¿Qué tal? Bienvenidos a Los Conjurados. ¿Cómo le va? Me dice eh, Lupita Leal, me dice, oye, ¿y el vino? Le digo, ahí está, amiga, abramoslo No, no, ya le sacó y ahora tecito. Ya le saqué. Es que hoy me recibió con tecito y se me hizo raro no ver el vino. Eh, muy bien, muy a gusto con el frío. Siempre. No, pero además se sabe casi, casi a fuerza. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, es sí. que no eres no eres de tomar vino. No, fíjate que soy muy mala porque me baja la presión. o A la primera copa me baja la presión. no Nunca fui buena con el alcohol. Pero Jamás ni sí. vinos de mesa. ¿eh? No, no, no, no, no, no. O sea, llego a tomar a la mejor social dos, tres veces al año en fechas muy mm -hmm. así, 31 de diciembre, no, así muy, muy de social. Ya, sí. pero nada más, no, no, no. No, porque me mareo a la primera y me empieza a bajar la presión. ¿Cómo le haces para tener este ritmo de vida que tienes como diputada y de repente decir, llegas a tu casa con tu familia? ¿Cómo, cómo despresurizas? no despresurizo, cotidianamente nos dormimos 3 de la mañana. <risa> Todos. días. No, mira, te voy a explicar. Majo, la chiquita, sí se duerme a las 9, a las 9 dice, a ver mamá, yo no sé cómo le haces. No, es, es un comentario muy cotidiano. Llego todavía a la casa de ustedes, me pongo a leer, es el momento en el que puedo concentrarme para leer una iniciativa, en el que me puedo concentrar a la noche. Sí, pues porque no me llegan mensajes. Oye, pero no llegas molida, bueno, yo llego molida en las noches. Sí, y sí. Y luego ya, claro. ya no me da, ya no me da la, la ardilla, ¿no? Esa ardilla que tenemos en la casa sí. Sí, que está así, ¿no? Como Hans Pues llega un momento en el que ya, en el llega un momento en el que ya ni me pongo a pensar si me da, ya es. Ya es. Entonces o sea, es, sí. es un ritmo que llevo. Uh -huh. Normalmente en mi vida siempre he tenido un ritmo de trabajo, sin embargo, ahora sí reconozco que llevo un año constante en donde pues sí me he olvidado un poco de mí. ¿No? Es estar constantemente y, y cuando hoy ya terminas un ciclo en defender el parque, ahora empieza el rival Ceseca, ¿no? Sí. O sea, siempre es una, una necesidad y siempre hay un objetivo y siempre hay una constante en la ciudadanía y no, no puedo dormir tranquila. Ya. No puedo dormir tranquila. ¿Y eso te gusta? ¿Te hace feliz? Porque... Sí. O, o sí. sea, te oyes y dices, no, yo, yo sí quiero dormir. No, tranquilo. sí, fíjate, la satisfacción de salir a la calle de que puedas ver a la ciudadana del ciudadano con la frente en alto, no tiene ningún precio, claro, lo vale, claro que lo vale, Mica. lo vale, uh -huh. sí, o sea, sí te gusta, sí me gusta, claro, y por supuesto que me gusta el, el poder rendir cuentas, el poder informar a la ciudadanía qué es lo que he hecho en este año, ¿Cuál ha sido el sentido de mis votaciones en algunas controversiales iniciativas? Eh, me gusta también ver la satisfacción de las personas cuando dicen lo logramos, lo logramos, Pues claro, ¿cómo no? Esa es parte el fundamento y la causa que debe tener un servidor público o un político, claro que sí. Es uh -huh. mucha, es eh, eh, para quienes los, los que sí trabajamos, pues sí, es mucho agotamiento, pero vale la pena. <risa> y me encanta tu sinceridad para los que Ay, sí, sí trabajamos. Los... Es que es la verdad. Pues sí, la verdad me y parece. Todos nos damos cuenta. Sí. Cuenta. sí yo, o pero... sea, todos nos damos cuenta. Esa, mira, ¿cuál es la satisfacción? Que la mayoría de los medios de comunicación y de la fuente de los reporteros, diputados es que usted sí trabaja, eso me hizo el día. Eso te hace el día. Finalmente estás... O sea, sí te lo dicen, por ejemplo, sí, los compañeros. Así. Siempre me lo han dicho. Es, es una constante que he escuchado y que eso me motiva a redoblar esfuerzos. Uh -huh. Claro, mi familia no tendría por qué, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues finalmente tú me lo preguntaste hace mucho tiempo. ¿Cómo es que logras construir tus tiempos o equilibrar tu vida emocional? Pues si no tienes una familia que también entienda que estas causas es una es un estilo de vida vida pues entonces no, no no sería posible no majo por ejemplo me ha dicho muchas veces oye ma qué bueno que hiciste esto por el parque ecológico oye ma y ahora cómo le vas a hacer con los que están en el real seca pues eso también a mí me motiva porque es un ejemplo se predica con un ejemplo claro eh, Lupita leal eh, eh, fue fue ni, ni te presenté bien porque empezamos hablando del vino sí, ya nos, ya sí. nos vamos ahí bueno, la, la presentamos de manera oficial. Eh, Lupita Leal es diputada por la capital, Distrito 16. Y, y, y recuerdo, recuerdo mucho el, eh, la campaña, desde la campaña, en donde hiciste mucho una campaña de a pie. Sí. O sea, te fuiste por ahí. Y, y, y, y cosa curiosa porque ese distrito estaba peleadón. ¿no? Estamos hablando desde el Partido Acción Nacional, desde que estaban viendo, bueno, quién iba a ser el candidato. Tocó mujer, entonces, ¿no? Iba a tocar hombre, ¿no? Me acuerdo que estaba Marcelo García Almaguer ahí como uno de los que posiblemente... O sea, se hablaba mucho, ¿no? De él y de otros nombres, pero, pero fuiste tú. Y fue como de... ¿De o, dónde salió? ¡Ajá! O sea, porque no, no, sí, tú no estabas no, en no, la primera de la lista. No, no, no. no, no. Entonces... Recayó en ti y tú la tomo, voy. Así es. Y un compromiso constante desde mi trinchera como emprendedora de un negocio y como mamá y como ciudadana, eh, dirigiendo el dedo: ¿por qué no hacen esto los diputados? ¿Por qué no hacen esto? Y me acuerdo que me dijo muy bien eh, una persona de mi familia: Pues éntrale, si tanto no te parece, pues éntrale, es tu momento. Así. <risa> pues sí. Y entonces eh, fue cuando me comprometí en esta rendición de cuentas desde hace un año con los ciudadanos del Distrito 16 que sería una representante popular con causas y donde mi jefa y mi jefe jefe sea la ciudadanía. ¿Por qué, Erika? Pues porque realmente llegas al Congreso y te encuentras con controversiales votaciones donde finalmente el diputado representa 175 mil personas que forman el Distrito 16. Las votaciones no las puedes hacer en un sentido y en un interés personal, las tienes que hacer en función de un sentido colectivo. Y en, en, en todo este tiempo, pues, hemos ya ganado dos causas muy importantes que primero se agotó por medio de un oficio, primero se agotó por medio de una gestión. A ver, ¿cuáles son estas dos causas? La ciclovia hermano Sardán Esa es una causa que se logró con la ciudadanía, con los colectivos, con las asociaciones, eh, desde cada quien desde su línea de acción hizo lo que le tocaba hacer, ¿sí? Entonces, esa gestión... Pues es una batalla ganada de la ciudadanía, de los ciclistas, de los colectivos, de los vecinos del Distrito 9, donde está la ciclovía Hermanos Ardán, porque finalmente es un espacio de aproximadamente 14 kilómetros que la querían derrumbar, que uh -huh. la querían derribar, sí. ¿sí? donde no había un argumento sólido. Y pues ahí te hace un llamado la ciudadanía como su representante. La ciudadanía no sabe si eres del 16 desde el 17 del 9. ¿sí? Uh -huh. La ciudadanía tiene la referencia de que te conoce y eres una diputada y te pide ayuda. Entonces claro. también un diputado, a, aunque tiene un distrito, claro que puede tener la facultad de hacer y de que funcione en cualquier distrito y en cualquier municipio, pues eso es finalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces pues esta batalla la ganamos pintando la ciclovía Hermano Cerdán, yendo cada domingo, eh, haciendo de manera respetuosa un llamado a las autoridades estatales y a las municipales Mira, para que olvidaran, pues, uh -huh. el retirar esta ciclovía. Imagínate, aproximadamente 14 kilómetros de ciclovía, una inversión de 217 millones de pesos que ahora habría que quitarla, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque resulta que decían que la norma técnica decía que tenían que estar al nivel del piso. sí. Sin embargo, esta ciclovía termina de construirse en el año 2016 y un año después se saca la norma técnica, pero claro. pues ya estaba construido. Entonces, algo que he escuchado de la, de la ciudadanía es no le metan dinero del bueno al malo, uh -huh. si ya está, déjenlo, ¿para qué ahora invertir? Mira, estaba yo más delgada, caray, ¿no? también no comer a tus horas. Uh -huh. Entonces, pues empezamos, llegamos primero tres, el siguiente domingo éramos cuatro, hubo domingos que ya éramos 100 personas lijando y pintando. ¿Sí? Uh -huh. Y jamás dijimos, puse, jamás, eh, ¿usted cómo se llama? Lupita, ¿no? Es algo que también he aprendido como representante popular. Uh -huh. No es necesario estar diciendo que eres diputada. Uh -huh. Hay que hacer chamba, hay que hacer trabajo y la ciudadanía te va a responder. Y pues mira, lo logramos. Se uh -huh. logró esta primera batalla que fue el que se quede la ciclovía hermano cerrada. Recuerdo dos escenas de, de, de esta historia que estuvieron mucho en redes y fueron muy comentadas pues, por todos los medios. Una es cuando te grabas andando en bicicleta, en, la, en, en, en esta ciclovía, entonces, yo, yo decía, se va a caer, porque con una mano te estabas así grabando y con la otra, dije, se va a caer, y te la echaste larga, una sí. transmisión en vivo así es. larga, ¿no? y otra, donde fuiste criticada en mal plan, bueno, por algunos críticos, en el sentido de que cómo está pintando, la diputada que pinta, mejor claro. que se ponga a trabajar. Sí, mira, te voy a explicar esa parte. Uno de los logros que en este primer año legislativo estamos haciendo en rendición de cuentas es que una ley o una iniciativa no se puede quedar en una tribuna. ¿Cómo sociabilizas una ley? Sí, Ley de seguridad, de movilidad y de seguridad vial. Esta ley habla no solamente de que la eh, primordialidad será en personas con discapacidad y peatón y ciclistas, sino que también como diputado debes de ir a pintar sí, pirámides de movilidad, zonas peatonales, uh -huh. en los mayores cruces o intersecciones de vulnerabilidad. Entonces, pues a mí no me da pena pintar. Yo creo que es algo de lo que me han dicho muchos los ciudadanos eh, en los cuales me estoy encontrando ahorita regresando. Oiga, yo la vi pintar. Yo la, usted es diputada, ni sabía, la vi pintar, qué bueno, que se den cuenta que también estamos chambeando, ¿no? Me parece que, el, que el, el, la lejanía de un funcionario público, de estar nada más en su oficina, no te desconecta de lo que realmente la ciudadanía quiere, ese, uh -huh. es, ese es uno de los motivos. Y esta pintura, pues, tiene que ver también con operar y o ser operativa, sociabilizar una iniciativa que presentas. La iniciativa no se puede quedar nada más... En, en, en el papel, en lo que dice y en el que se tiene que uh -huh. aplicar también. Entonces, pues eso ha sido parte también de este logro ciudadano, que se unen a pintar, que se unen a rehabilitar ciclovías, que se unen a hacer, por ejemplo, otro logro muy importante. Erika, hicimos ciclocarril con coordinación Cuautlancingo-San Pedro-Cholula uh -huh. y San Andrés-Cholula, fueron 2.550 metros, no es menor, y eso no es eh, un logro de Lupita Leal, es un logro de Pintumex, que nos hizo un descuento en la pintura, es un logro del Colegio de Ingenieros, es un logro del Colegio de Urbanistas, es un es un logro del Colegio de Arquitectos, de Moverte, de, de todo lo de que son los colectivos, ¿no? de, de, de convencer luz. y de que a ver, todos desde cada trinchera vamos a aportar lo de nosotros. Entonces, mm -hmm. la satisfacción y el mayor logro es pasar por ahí y ver que un... Una señora va con su hija en su bici y pues se siente mucho más segura. Comentaste sobre todo dos logros principales. Uno es esto, ¿no? Sí. El, el rescate o la defensa de la ciclovía. ¿Y cuál es el otro? El parque eh, que está ubicado dentro de mi distrito, que es el parque ecológico. ¿Sí? Es un logro muy importante. ¿Por qué? Porque una marca eh, que se llama el concierto Tecate Comuna deseaba realizar su concierto de manera anual en el parque uh -huh. ecológico, sin embargo ya en el 2019 había una afectación medioambiental por llevarse a cabo este mismo concierto, entonces desde abril muchos colectivos y hay una asociación que se les llama Defensores del Parque Ecológico y también por ahí está Ninel que es una colega, yo les llamo colegas de batalla y colegas de causas, empezamos junto también con unas vecinas sí, a pedir por medio de un oficio que se cambiara la sede del concierto, uh -huh. nada más ¿No? ¿Queremos que haya actividad económica? Claro, cambien por favor la sede, ¿no? Pues un mes, dos meses, nadie eh, les hizo caso, nadie me hizo caso, y en agosto... Aún como diputada. Aún como diputada, ¿Sí? ¿sí? Entonces, en agosto hago el último intento y llevo un oficio a lo que es convenciones y parques, que depende del gobierno del estado, donde les pido que me aclaren... ¿Por qué en el artículo 128 de la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por qué están violando ese artículo cuando el artículo dice que solamente se puede prestar o arrendar el parque para eventos deportivos, recreativos y culturales? ¿Sí? Claro. No me contestan en menos de ocho días porque tienen una obligación. Y resulta que, eh, voy a contar la historia, porque ese es tu, un logro, porque el lunes 13 de septiembre... No, bueno, bueno, bueno, bueno es que, bueno, no, se hizo no, una bomba, sí, o sea, fue un, es, así un es, escándalo. Fue un escándalo, <risa> la, fue un escándalo, <risa> sí. Ay, Entonces, el lunes 13 de septiembre, pues, habíamos agotado toda la instancia oficial, ajá, institucional, ajá, sí. mire, por favor, como le explico, a, apoyo, no, todo lo habíamos agotado, entonces llego al evento al que me invitan, ¿sí? Me invitaron al evento de la conmemoración de la milicia, era 13 de septiembre, yo iba de un vestido, si hubiera ido a la manifestación pues me voy de mezclilla y a la hora que voy a entrar escucho unas voces que eran las manifestantes que decían, Lupita, ayúdanos, ayúdanos, y veo que la policía estatal pues las está un poco intimidando, quítense, retírense, porque estamos a punto de iniciar una ceremonia y va a llegar el gobernador, va a llegar el presidente, los diputados, chalala, ¿no? Entonces, en ese momento decido irme con la ciudadanía uh -huh. y decido integrarme a la manifestación uh -huh. y decido que ese compromiso no puede ser nada más de palabra. Entonces empezamos eh, sin ningún agravio, no llevábamos armas, obviamente, no llevaba, sino que las manifestantes llevaban sus cartulinas donde estaba pintado el pajarito muerto, el arbolito, no. no bueno, lo único que querían estaba hasta tierno. Estaba, o sea, estaba tierno, tierno ¿no? la manifestación. Y aparte es mi distrito y aparte sí, estaba claro. Miriam también que es vecina de por allá. Ellas lo único que querían es que el gobernador las viera, sí, porque no habían tenido una respuesta oficial. Entonces, pues después se hicieron 50, 60, 100, 120 policías y pues empiezan a decirnos ya de manera muy prepotente, quítense, vayan, a ver, tranquilos, el artículo 6 y el 16 habla claramente que te puedes manifestar libre y respetuosamente, lo estamos ah, haciendo, pacíficamente, pacíficamente, ¿no? pacíficamente claro. pues empieza a poner más álgido el asunto. ¿No? Eh, y. Se te atora el tacón. Se me atora el tacón, me hace sí. así, ¿no? La policía que está vestida de civil. Y yo, mi pie está atorado, quítense. Y me dicen, es que tú te querías meter al evento. Yo iba invitada al evento, ¿sí? Pero las vallas, ¿qué pasa? Empiezan a contenernos, como el 68 hacía sí. contenernos, a encapsularnos. Y por eso es que la valla se ve claro. que yo estoy ahí, porque empiezan a hacer esto. Conclusión. Gracias a todo este esfuerzo ciudadano, se logró que el concierto no se lleve a cabo en el parque ecológico. Yo creo que este es un segundo logro de la ciudadanía, es un segundo logro medioambiental, es un segundo logro que como miembro de la Comisión de Medio Ambiente me he puesto bien la bandera y hoy por hoy la ciudadanía ahora me busca. Oiga mm. señorita, me dicen, oiga cierta, ya vimos que usted sí... Ayúdenos, si si ya vimos que sí se hace la Ayúdenos con este tema. Oye, es uh -huh. que fíjese que ese tema no es de mi rubro, pero no, yo quiero que usted, o sea, ya también, pues, esto nos ha permitido mucho más confianza y más ciudadanía. Entonces, uh -huh. para mí es un logro muy importante, Erika, porque me queda muy claro que el político es civilizado y debemos de ser civilizados. Sin embargo, cuando ya hiciste oficios, cuando ya pediste reuniones, cuando te dicen que no que no está arrendado y hay un contrato de arrendamiento por 2.232.000 pesos y te dicen, no, aquí nadie ha dado el permiso. Ah, caray, pues ahora resulta que, que claro, de momento, claro. ¿no? Entonces, ya el, al día siguiente de los acontecimientos, ya el 14 de septiembre, me responden efectivamente ya de convenciones y parques en relación a su oficio de hace tantos meses. Eh, se ha previsto que no se haga el concierto en el parque ecológico. Entonces, pues este logro es muy significativo, sobre todo porque al inicio la ciudadanía es que está, va a estar bien difícil, es imposible, no hay imposibles. Cuando tú estás del lado de la ciudadanía, no hay imposible como representante popular. Perfecto. Eh, nos comen, bueno, María J. Pérez te manda saludos, Néstor Camarillo nos está viendo, saludos Néstor. Compañero y amigo diputado, muchas gracias. Ana Roco Jiménez dice, el mejor Ajá. reto es no dejarse comprar y remar contracorriente. Hijo, eh, no, pues es que remar contracorriente, corriente pues, como así, un bocheito, pero hay veces que no hay de otra. ¿no? Así es, como ¿no? Y, y, y finalmente es, es, es lo que escogimos en este trabajo. Este equipo escogió... Estar con la ciudadanía y no con el sistema. Fuerte. Alfonso Javier Bermúdez, Eli Rivera, Teresa Poblano, eh, María de Jesús Ramírez. Eli comenta, enhorabuena amiga a seguir trabajando por los poblanos. Eres única Lupita, motivas mucho a la sociedad civil a salir de su casa para ver una Puebla más limpia. Alex, sí, muchas gracias. Alex Alfaro nos está viendo. Fabián Pastrana, eh, Eli también me manda saludos, gracias Eli, Aurora Sierra nos está viendo, Diputada, dice que nos mi manda cariño saludos. Y mi respeto, ¿eh? Marcela Román, eh, eh, Ana Rococo Jiménez dice: No he visto a ningún diputado que recorra las colonias como en campaña, después de haber ganado, como, como tú, Lupita. Dice en sus periodos de receso. Las camina, se refiere a ti, y sigue de la mano de la ciudadanía. Por algo eh, no la quieren dejar crecer. <risa> Ahora, le, Garra de Puma Galicia nos está Gracias. viendo y Mati García también. Lupita Leal, ¿qué es lo que viene? ¿Es tu primer informe? ¿Va a ser ya pronto? Así es, están es, cordialmente. Este este viernes. Es este viernes, y si me permites, sí. invitarlos, invitarlas este viernes. 30 de septiembre en el Salón JP, que está ubicado en Avenida San Francisco 1017, a partir de las 5 de la tarde. Es un informe pensado para la ciudadanía, para rendir cuentas, para informarles claramente cuáles han sido las iniciativas, cuáles han sido las gestiones y sobre todo cómo es que hemos caminado en este trabajo. Es muy importante que la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo, así es que ahí las y los espero. Vuelvo a repetirlo, es un informe pensado para la ciudadanía. De acuerdo. Lupita ¿qué es lo que viene? Porque, claro. bueno, ahorita ya están los logros, qué padre, ¿qué viene para el siguiente año y para el otro? Claro. ¿Cuál es tu agenda de trabajo? Así. Antes de decirte yo, me gustaría compartirte rápidamente tres iniciativas de las muchas que hemos metido importantes. Primera iniciativa importante. Ley que tiene que ver con derecho de petición digital. Actualmente tú llegas con un oficio a una instancia gubernamental y ese oficio posiblemente no lleva bien la coma, hay que quitarle el nombre del titular porque ya no es o renunció. Regrésate hasta tu municipio, Pahuatlán, y tráeme el oficio ya que uh -huh. esté ¿no? sí, completamente. Entonces esto es tiempo, dinero y esfuerzo. Nosotros acabamos de presentar una iniciativa que es Derecho de Petición Digital. ¿Y qué significa esto? Que el ciudadano y la ciudadana pueda subir una fotografía, una evidencia o un video por redes sociales o por un correo electrónico para que se haga una gestión y la autoridad sea más eficiente. Hay una segunda iniciativa que hemos metido que se llama también Iniciativa Ciudadana. Mucha de la ciudadanía me ha platicado, es que cómo es posible que no hagan una iniciativa con este tema o no hagan una ley con este otro. Entonces, actualmente los que estamos facultados para presentar una iniciativa somos el gobernador y los diputados. Y la ciudadanía, pero ¿con cuántas firmas crees? ¿Con cuántas? 120 mil firmas. No, y acá, pregúntame no, no cuánto... manches, es en serio. ¿Y sabes cuántos votos obtuve en la, en, en la elección? 35 mil. Quiere decir que ni siquiera un diputado podría juntar esas 120 mil. Entonces, nosotros metimos una iniciativa que se llama Iniciativa Ciudadana, adiós a las 120 mil firmas. Y a mí me parece que esto va a ayudar a enriquecer, claro. ¿sí?, todo lo que es la necesidad, la perspectiva, y lo diré, un diputado no es todólogo, ¿eh? no puede ser todóloga y todólogo en, en temas. Para ello la sociedad, como las universidades, como la Ibero presentó una ley muy importante de transparencia, pues los catedráticos, la academia también pueden tener este derecho a presentarlas. Y otra iniciativa última que te voy a compartir y les voy a compartir como parte de nuestros logros ha sido la iniciativa que tiene que ver con el ahorro del agua pluvial, 75% del agua se va directamente al caño y el restante pues se va a las presas, que son las que almacenan el agua que más tarde tenemos. Esta iniciativa tiene que ver con nuevos centros comerciales, nuevos edificios gubernamentales y nuevos fraccionamientos residenciales para que únicamente los constructores pongan una segunda cisterna de esta agua pluvial, para que la ocupen para áreas... De jardín, para lavado de ropa o para áreas en común. Entonces, son muchas las iniciativas que estamos haciendo en materia medioambiental, en materia de movilidad y en materia de eficientar el trabajo. Porque lo que hoy se busca en la ciudadanía es eficientar los trámites, eficientar sí. las gestiones, eficientar también el trabajo legislativo y en ese sentido es lo que estamos haciendo. De acuerdo. Y a dónde vamos, eh, eh, próximos días vamos a presentar una iniciativa que se llama Imagen Ciudad, cada tres y cada seis años los gobiernos gastan en pintar parques, mercados, edificios públicos, impresión de papelería, placas, automóviles, cada tres y cada seis años cae la bolita azul, píntenme todo de azul, cae la bolita roja, píntenme todo rojo. Puebla tiene ya una identidad, tiene un escudo, me parece que no podemos seguir politizando los edificios gubernamentales Exacto. ni las áreas institucionales, esta iniciativa viene para este periodo legislativo, la estaremos presentando padre, ¿eh? en y semanas Exacto. y esto va a ser un ahorro gradual de miles y millones de pesos, eh, ya hemos hecho una pregunta transparencia, no nos saben decir, ¿no? No tienen esos datos, ¿no? Como dijeran, no tienen esos datos en transparencia. Imagínate que ese presupuesto puede utilizarse para otras cosas, como rescatar el río Alceseca, que ahorita están viviendo eh, completamente varias colonias, una un riesgo que hemos ido a visitar, pues se puede aprovechar para eso. Entonces, esta iniciativa de Imagen Ciudad pretende no politizar los edificios y que la identidad de Puebla sea el escudo que ya tenemos. De acuerdo. Eh, Marcela Román, Lupita, la gente te busca porque confía en tu trabajo y en tu persona. Muchas gracias, Marcela. Eh, y eh, no los voy a defraudar. Mati García también nos está viendo y te envía saludos. Pues muchísimas gracias, Lupita, gracias, gracias por estar ti. aquí en este espacio. Me encanta esto de Imagen Ciudad. Me gustaría después invitarte para que nos platiques más acerca de esto y toda la agenda que seguramente ya tienes ahí, mira, sí. Ah, sí, claro Llena. que sí. Y agradecerte a ti también, Erika, algo muy importante en este primer año legislativo, la veracidad con la que te has conducido y lo sororidaria que eres como no como conductora sino como mujer. Eso también pues es lo que construye para que un representante pueda dar a conocer su trabajo. Muchas ah, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ay, mira, me tocó mi guayabazo. Claro. ¿Qué que se siente? Muchas gracias, Erika. Sí, claro. Muchas gracias por su compañía. Gracias por todos sus mensajes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de los conjurados. Besitos, muy buenas noches. Bye.